Hola, bienvenidos a este espacio informativo, te saluda Wilmer Madrigal y en segundos te contamos las noticias más destacadas para hoy. A continuación nuestros titulares. Cuatro ex candidatos presidenciales, presos políticos cumplieron 600 días detenidos ilegalmente en Nicaragua. Con más detalles, sacerdotes ordenados recientemente en Nicaragua solicitaron al cardenal salir del país. Avanzando con más detalles, persecución contra iglesia en Nicaragua continúa, dos sacerdotes exiliados e impiden ingreso a Monseñor Rodrigo Urbina. Y en otro tema, Daniel Ortega débil pero con fuerte control social y político, señala informe del Cetcam. Al detalle con nuestras informaciones, los presos políticos y excandidatos presidenciales de Nicaragua, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz cumplieron 600 días de prisión impuesta por el régimen de Daniel Ortega. Luego de las detenciones orquestadas desde finales de 2021, en el marco de las elecciones, Maradiaga fue sentenciado a 13 años de prisión, al igual que Juan Sebastián Chamorro, por su parte, Cristiana Chamorro fue sentenciada a 8 años de cárcel y Arturo Cruz a nueve años de prisión. Y cambiando de tema, los 11 sacerdotes que fueron ordenados por el cardenal Leopoldo Brenes este domingo solicitaron al jerarca católico salir de Nicaragua, según explicó el religioso, quien señaló que los ordenados quieren regresar para servir y están en libertad de hacerlo, por lo que le extenderá la excardinación, o sea, la licencia para ir a otras diócesis. Esta petición se da en medio de la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua, orquestada por el régimen de Daniel Ortega. Y con más detalles, los sacerdotes Carlos Celedón y Leonel Mairena decidieron exiliarse, según información confirmada por fuentes eclesiásticas debido a las amenazas y por temor a la represalia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Celedón es párroco del municipio de San Dionisio y Mairena, es párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de La Dalia en Matagalpa. De igual manera, se conoció que Monseñor Rodrigo Urbina, de la diócesis de León, le fue impedido el ingreso a Nicaragua. Y en temas políticos, el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica señaló a través de un informe que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrancó el 2023 débil, pero con un fuerte control social y político sobre la sociedad nicaragüense y su propio círculo de poder, además de lograr el control total del Estado mediante la instalación de los espurios gobiernos municipales impuestos en un proceso electoral fraudulento en noviembre de 2022, lo cual ha dado como resultado la imposición de un sistema de partido único de facto. De esta manera ponemos punto final con nuestras informaciones. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.radiodario893.com Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal.